Este juego me paga por jugar en efecto, el mercado está colmado de juegos para ganar dinero y tú puedes sacarles un gran provecho si te dedicas a jugar más seriamente. Punto, millones de personas juegan videojuegos para divertirse, pasar el rato o entretenerse, pero un gran sector del mercado realmente juega para obtener beneficios financieros. Punto, tabla de contenidos mostrar, realmente existen juegos para ganar dinero. Cerrar interrogación los juegos para ganar dinero gozan de una gran popularidad en el mundo entero, al punto de que anualmente se organizan campeonatos de gran nivel de en los que se reparten miles de millones de dólares. Punto Al contrario de lo que piensan muchos, convertirte en gamer no es la mejor manera de ganar dinero rápido, pues requiere paciencia, trabajo duro y dedicación. Punto. Una vez dejado esto claro, te presentaremos más de 10 opciones que te ayudarán a mejorar tus finanzas personales mientras haces algo que te encanta. Jugar videojuegos. Punto, los grandes juegos para ganar dinero este 2022. Los videojuegos que te compartiremos a continuación pueden convertirse en negocios rentables si te dedicas a ellos con disciplina, dedicación y constancia Punto Runescape se trata de un videojuego de rol que admite múltiples jugadores en línea. Es comercializado por Jagex y en la actualidad cuenta con más de 10 millones de cuentas activas. Los jugadores pueden jugar gratuitamente o elegir la opción de pago, dependiendo de sus intereses particulares en el juego. Punto Runescape es el principal competidor de World of Warcraft, el cual posee el récord Guinness como videojuego de rol multijugador masivo en línea. Este juego no tiene una historia lineal y los jugadores tienen la posibilidad de pelear con otros monstruos o jugadores virtuales. La idea es que vayan completando misiones para conseguir metas físicas u oro. Punto, ¿Cómo ganar dinero con RuneScape? Cerrar interrogación. Recolectar oro es la mejor manera de ganar dinero con RuneScape. De modo que esta es una de las mayores motivaciones de los jugadores actualmente. Punto, hay jugadores que se dedican a vender el oro que han acumulado con RuneScape en el mercado real, lo cual les permite diversificar sus fuentes de ingresos de manera didáctica. 2. World of Warcraft World of Warcraft C es un videojuego multijugador de tipo fantasía, desarrollado por Blizzard Entertainment y actualmente goza de una enorme popularidad a nivel mundial. Este juego cuenta con cuatro mundos o dimensiones y estos a su vez poseen sus propias regiones o mazmorras a explorar. Los jugadores deberán recorrerlas con el fin de ganar fuerza y adquirir habilidades y equipos indispensables para combatir. Estos tienen acceso a 12 clases y a 3 roles los sanadores, los tanques y los de daño por segundo punto, ¿cómo ganar dinero con World of Warcraft? Cerrar interrogación hay quienes juegan por diversión y entretenimiento, pero también existen muchos jugadores, sobre todo los más jóvenes, que asumen sus largas horas de juego como un trabajo punto en promedio, un jugador que se dedique de lleno a jugar World of Warcraft puede acumular una gran cantidad de oro y luego transarlo por dinero real, al punto de generar cientos o miles de dólares mensuales. Punto 3. Tibia tibia también forma parte del género de videojuego de rol multijugador Masivo en línea y fue desarrollado por Zipsoft. En la actualidad posee miles de jugadores activos, gracias a dos grandes factores a la gratuidad de la cuenta y a lo atractivo que resulta ser el juego. Los jugadores pueden atacarse entre sí a medida que van explorando los mundos de Tibia, pero también pueden realizar runas, ataques, usar pociones, cuerdas, palas y más. El gran misterio de Tibia que mantiene a los jugadores activos y expectantes se oculta tras una puerta de madera a la que solo pueden acceder quienes lleguen al nivel 999. Esta hazaña puede tomar más de 9 años ya que es extremadamente compleja. Punto, se dice que este es uno de los mejores juegos para ganar dinero y aún que cuenta con varios mecanismos para hacerlo, el más lucrativo es vendiendo monedas de oro.4. Dota 2 Dota 2 es un videojuego gratuito desarrollado por Valve Corporation que pertenece al género de arena de batalla en línea. En las partidas los jugadores deben ejecutar estrategias de acción en tiempo real. ¿Cómo ganar dinero con Dota 2? Cerrar interrogación a diferencia de los juegos anteriores. No puedes hacer dinero intercambiando oro u objetos por dinero real, sino compartiendo tus trucos, conocimientos y jugadas a través de plataformas sociales. De gran alcance, como sería el caso de Youtube. Si te dedicas a construir una comunidad, y en definitiva eres bueno jugando, podrás ganar dinero desde casa, gracias al ecosistema publicitario, o de anuncios, que se maneja en esta red. Aunque, también puedes ganar muchísimo dinero participando en torneos internacionales de Dota 2, lo cual supone un gran trabajo. 5. League of Legends. League of Legends también integra la lista de juegos para ganar dinero este 2022. Forma parte del género multijugador de arena de batalla en línea y fue desarrollado por Riot Games. Está inspirado en el mapa de Warcraft III y consta de tres modalidades de juego en ejecución la grieta del invocador, de Amphit Tactics y el abismo de los lamentos. Las partidas duran entre 15 y 50 minutos aproximadamente y los equipos deben trabajar juntos para conseguir la victoria. Este es uno de esos juegos para ganar dinero que consisten en destruir la estructura central en la base del equipo enemigo después de superar las estructuras defensivas llamadas torretas. Las cuentas de los jugadores van subiendo de nivel a medida que las partidas van en ascenso y mientras más oro consigan más posibilidades tendrán de comprar objetos. Cómo ganar dinero con league of Legends cerrar interrogación una de las formas más populares de ganar dinero con League of Legends consiste en vender un producto físico siendo las figuras las más rentables punto aunque la participación en torneos internacionales lidera la lista de estrategias más efectivas para ganar dinero con este videojuego punto de hecho Leesan, y representa uno de los mayores casos de éxito de jugadores de League of Legends que ha hecho más dinero en el mundo entero punto es mejor conocido como Faker y ya ha superado la barrera del millón de dólares al salir victorioso en varias ediciones del campeonato Mundial de League of Legends.6. Fortnite Fortnite es un videojuego gratuito vinculado a los géneros de supervivencia, mundo abierto y Battle Royale. Fue desarrollado por Epic Games y actualmente tiene dos formas de juego: 2. Salvar el Mundo. Está disponible para PlayStation, Xbox One, Windows y MacOS.Battle Royale. Está disponible para Nintendo Switch y otros dispositivos iOS y Android. Salvar el Mundo. Se trata de un juego contra el entorno. En esta modalidad cuatro jugadores deben cooperar para alcanzar una meta común a través de varias misiones. Los jugadores asumen el rol de comandantes de refugios ya que una tormenta mortal aparece en la tierra y hace que el 98% de la población desaparezca. Punto por su parte, Battle Royale admite hasta 100 jugadores en escuadrones de 2 o 4 miembros, así como juegos en solitario. Esta es una batalla real en la que los jugadores deben buscar armas, recursos y objetos que les permitan sobrevivir y atacar a sus contrincantes con éxito. Punto, ¿Cómo ganar? dinero con fortnite cerrar interrogación fortnite es otro de los juegos para ganar dinero o formas de trabajar por internet más populares del momento Punto existen varios mecanismos pero el más lucrativo consiste en vender los skins de fortnite con esto nos referimos a detalles y ropas que se le agregan a los personajes para hacerlos más atractivos. Aunque no lo creas, hay jugadores que no desean invertir horas y horas de juego para ganarse sus propias skins, y por ende, deciden comprarlas de otros jugadores. Además, cuando se venden skins que solo están disponibles por tiempo limitado, las ganancias son más elevadas. 7. Call of Duty Call of Duty es uno de los mejores juegos para ganar dinero, y pese a que lleva años en el mercado, sigue siendo uno de los más populares a nivel mundial. El género de este juego es conocido como disparos en primera persona y por ende forma parte de la serie de videojuegos de disparos en primera persona de estilo bélico. Los primeros títulos de esta saga de videojuegos estaban ambientados en la segunda guerra mundial así que durante sus partidas se recreaban batallas históricas muy importantes. Los siguientes títulos han estado ambientados en la guerra fría o en ciertas organizaciones y conflictos ficticios. Como ganar dinero con Call of Duty? Cerrar? Si estás familiarizado con los juegos para ganar dinero como es el caso de Call of Duty, Tí. debes saber que una de las principales estrategias para sumarle ceros a tu cuenta bancaria consiste en jugar profesionalmente. Esto implica invertirle 10 o 12 horas diarias al juego en otras palabras, es un trabajo desde casa, para ganar habilidades, competencias y destrezas que te permitan participar en torneos de gran renombre internacional. El campeonato de of fruity es el más prestigioso de todos, y con el más de un gamer, ha registrado ganancias superiores a los 100.000 dólares dólares. De hecho, uno de los mayores casos de éxito es el del canadiense Karma, cuyo nombre real es Damon Barlow, quien ha generado más de 600.000 dólares dólares como aficionado a of fruity. 8. Counter-Strike Counter-Strike es un videojuego de disparos en primera persona que admite múltiples jugadores. Fue desarrollado por Valve para Microsoft, y la idea es que los equipos de terroristas se dediquen a luchar para cometer un acto de terror, mientras que los antiterroristas intentan evitarlo. La meta es eliminar a todos los jugadores del equipo contrario, y a medida que el juego avanza el jugador tiene la posibilidad de comprar equipamientos especiales para estar más protegido. Su última versión. Counter-Strike, Global Offensive se convirtió en una de las más jugadas a escala mundial, pero en general, Counter-Strike es el juego más jugado en internet. Punto. ¿Cómo ganar dinero con Counter-Strike? Cerrar interrogación Actualmente existen muchos torneos de Counter-Strike en los que se reparten millones de dólares entre los miembros del equipo ganador. Punto. Ahora bien, para poder llegar a formar parte de esta movida, necesitarás invertir mucho tiempo en tu mejoramiento profesional como gamer. Punto. Es decir, que si te interesa ganar dinero de una forma menos demandante, deberás realizar Trades o intercambios virtuales. Punto, básicamente podrás intercambiar y vender por internet tus skins en Counter Strike por mucho dinero, las más preciadas para los jugadores pueden valer una auténtica fortuna. Punto 9. Starcraft Starcraft es un videojuego de ciencia ficción militar desarrollado por Blizzard Entertainment. Punto, admite múltiples jugadores y su última versión está ambientada en el siglo 26, en donde tres especies luchan por dominar una parte de la Vía Láctea. Punto, se trata de un juego de estrategia en tiempo real en el que los jugadores deben destruir a sus oponentes para ir avanzando y evolucionando. Punto, Cómo ganar dinero con Starcraft Cerrar interrogación La estrategia más lucrativa hoy en día para ganar dinero con este juego consiste en realizar apuestas. Punto, en efecto, las apuestas de electrónicos son muy populares a nivel mundial y por ende, existen varios sitios confiables en los que puedes llevar a cabo esta estrategia. Punto. ¿Te preguntas cómo funciona esto? Como cualquier otra apuesta, deberás aferrarte a una predicción en torno a lo que sucederá en las partidas. Punto. Y quizás esto te parezca muy arriesgado, pero los expertos coinciden en que la preparación es la clave del éxito. Esto significa que deberás ver tantos campeonatos de StarCraft como sea posible para que puedas apostar con seguridad, confianza y un mínimo riesgo. Punto 10. MineCraft MineCraft es un videojuego de construcción que admite dos modos de juego. Con un solo jugador o con múltiples jugadores. Punto, su tipo es de mundo abierto y por lo tanto, no tiene una meta en específico. Esto significa que los jugadores son libres de hacer lo que más les guste. Punto. Básicamente, deben colocar y destruir bloques que representan elementos naturales como piedra, tierra, troncos, minerales, etc. ¿Cómo ganar dinero con Minecraft? Cerrar interrogación. Este es uno de los servidores de Minecraft en los que los jugadores tienen la posibilidad de intercambiar esmeraldas, un mineral muy exclusivo que se obtiene dentro del juego, por bicho fracciones de un bitcoin. Punto, en palabras sencillas. Los jugadores de Minecraft pueden vender ítems virtuales a través de esta criptomoneda. Sin duda, esta es la forma más novedosa de aprovechar este tipo de juegos para ganar dinero en el 2022 sin siquiera salir de casa. Juegos nuevos que te pagan dinero por jugar 2. Juegos que te pagan dinero por jugar en Lineaxia Infinity. Este videojuego basado en la tecnología blockchain y en los tokens no fungibles, NFT, ha dado mucho de qué hablar en el mundo entero. De hecho, es considerado uno de los mejores juegos para ganar dinero a través de la cadena de bloques. En teoría. Puedes ganar hasta 300 dólares cada 15 días, siempre y cuando estés dispuesto a realizar una inversión inicial de 500 dólares dólares. La buena noticia es que podrás recuperar ese dinero en un par de meses, dada la alta rentabilidad que te ofrece este juego. Cómo ganar dinero con Axie Infinity? y cerrar interrogaciones concreto, recibirás recompensas en forma de tokens cada vez que juegues Axie Infinity. Uno de los juegos más lucrativos del momento. Punto. Si tienes un buen desempeño en el juego, podrías obtener 300 dólares dólares cada 15 días. Pero todo dependerá del precio de los tokens que recibirás como usuario, así como de los NFTS que tengas. Punto. Otra forma de obtener dinero es vendiendo tus NFTS, aunque también puedes jugar con sus personajes, sacarles crías y luego venderlos en su Marketplace. Neobooks dicen que es uno de los juegos para ganar dinero basados en PyToclic, PTC, más confiables y divertidos del mercado. Por cada dos minutos de juego, ganarás 0.002 dólares centavos de dólar. No obstante, existen otros factores que inciden en la cantidad de dinero que generarás con Neobux. Paralelamente, hay que mencionar que tendrás acceso a otras herramientas para ganar dinero rápido con este juego. ¿Cómo ganar dinero con Neobux? Hay diversas formas de ganar dinero con Neobux. Por ejemplo, puedes aprovechar sus minijuegos gratuitos que pagan 0.002 centavos de dólar por cada dos minutos de juego. Asimismo, generarás ingresos tras visualizar anuncios publicitarios. Para ello deberás acceder al menú y hacer clic en el botón ver anuncios. Cada uno puede pagar entre 0.01 dólares y 0.01 centavos. los pagos los recibirás vía IPM, Paypal o Neteller. Una vez que hayas acumulado por lo menos $2. Mines of Dalarnia. Este también forma parte de los juegos para ganar dinero que están basados en la tecnología blockchain. Realmente, se trata de un juego de acción y aventura que se divide en dos grandes facciones cooperativas puntos Mineros. Estos pelean contra monstruos y se encargan de romper los bloques.Terratenientes. Son quienes proveen la tierra y los recursos. Como jugador puedes hacer equipos con otros amigos para destruir a los monstruos y obtener las recompensas del juego. Además, tienes la opción de comprar los activos del juego en el mercado Binance NFT. Y también debes saber que la criptomoneda que se usa para efectuar transacciones dentro del juego es Dar. ¿Cómo ganar dinero con Mines of Dalarnia? Cerrar interrogación: Tienes que convertirte en minero dentro de Mines of Dalarnia tu propósito principal será excavar minas para conseguir recursos y mejorar tu personaje. Punto, en este punto es válido destacar que la versión gratuita del juego tiene muchas funciones limitadas. Punto, por lo tanto, si te interesa acceder al juego completo tendrás que adquirir un pasaporte minero NFT, el cual cuesta unos 20 dólares dólares aproximadamente. El sistema de pago de este juego es a través de las criptomonedas. Por ende, deberás tener una billetera digital. Mi Profit Land es uno de esos juegos para ganar dinero que combina estrategia, planificación, simulación y mucha diversión. Punto con solo acceder a su plataforma conseguirás muchos juegos que te ayudarán a entretenerte y ganar dinero desde casa o desde donde sea que te encuentres. Punto algunos de ellos te permitirán crear una empresa, vender tus productos, efectuar tareas diarias, obtener medallas y hasta reclutar amigos. Como ganar dinero con mi Profitland? Cerrar interrogación. Puedes jugar mi Profitland desde el dispositivo electrónico de tu preferencia. Tableta, computadora, laptop o teléfono inteligente. Cada vez que completes tus tareas podrás ganar monedas virtuales o dinero real que luego podrás retirar a través de numerosas pasarelas de pago, como 2.paypal.scri.q y sandbox es uno de esos juegos que podrás disfrutar desde el metaverso. Es decir, que su modalidad es completamente novedosa y disruptiva. Los jugadores pueden adquirir terrenos, jugar y hasta construir sus propios juegos. En concreto, pueden ser dos puntos 2.coleccionados. Punto, artistas, punto, creadores de juegos, punto, jugadores normales interesados en probar los diferentes juegos que ofrece. Punto, ten en cuenta que si te interesa comprar terrenos digitales, T-Sandbox podría ser tu plataforma ideal en el metaverso. Punto. ¿Cómo ganar dinero con T-Sandbox? Cerrar interrogación solamente, debes escoger las actividades de tu preferencia para empezar a ganar criptomonedas. Luego podrás cambiarlas por dinero real. Dichas actividades incluyen comprar terrenos digitales o inmuebles, crear tu propio juego, o jugar los diferentes juegos que te ofrece T-Sandbox. Si quieres comenzar a ganar dinero jugando con tu celular, específicamente con el sistema operativo Android, Víctime es una excelente alternativa. Esta aplicación se compone de varios juegos pequeños o minijuegos, los cuales pondrán a prueba tu inteligencia, reflejos y habilidades. Esta aplicación de juegos para Android, la cual te permite generar ingresos fue desarrollada por WINR Games y su monetización es posible gracias a determinados sorteos. Es decir, cada vez que juegas con la aplicación recibirás unos boletos, los cuales podrás redimir para participar en un sorteo, el cual da premios en dinero. Al subir de nivel desbloqueas más juegos y recompensas, y por ende, tienes más posibilidades de generar ingresos. Punto, para aprovechar todas las bondades de víctime, debes hacer los siguientes dos puntos, entrar a la Play Store y descargar la aplicación. Punto, completar tu registro. Punto, ingresar tu código de referido para recibir 2.500 tickets. Punto, jugar y acumular más tickets o puntos. Punto, cuando tengas los puntos suficientes podrás cambiarlos por dinero. Punto. ¿Cómo ganar dinero con víctime? Cerrar interrogación para no, ganar diez dinero. Diez, para ganar de dinero de, deberás impartir de tiempo ¿Alguna en así como Acceder a sus puntos y ingresos e e igual participar en sorteos u ofertas pagadas. Aunque también puedes ganar dinero invitando a otros amigos a unirse al juego. Es decir, que los referidos son claves para aumentar tus recompensas. Alien Worlds. Este juego también está disponible en el metaverso y está distribuido en 7 planetas, con naves espaciales incluidas. La idea es jugar para obtener la criptomoneda del juego, la cual se llama Trillium, TLM, que luego podrás cambiar por dinero real. Además de jugar con naves espaciales virtuales, que se envían. En misiones por el metaverso, puedes minar TLM. De modo que serás un viajero que explorará diferentes planetas mientras recibes monedas virtuales. Como ganar dinero con Alien Word Cerrar y para ganar dinero por Ether. Minar TLM. Pero también puedes enviar naves espaciales a unas misiones por el metaverso que te permitirán competir por premios de TLM. De hecho, los viajeros pueden obtener 5 NFT si completan una misión. Otra forma de ganar más TLM es competir en la cadena de bloques de BSC, mientras si exploras los diferentes online, planetas. planetas.Royercoin es uno de, de esos juegos atención. para ganar dinero que están Vean basados en la e simulación de minería. Y, crea una y la buena offline, noticia es que te permite Pero obtener para, para ganar dinero. Por... Punto en este portal encontrarás muchos minijuegos clásicos. Mientras los vayas jugando, irás subiendo de nivel, y al mismo tiempo obtendrás un mayor poder de minado. Punto. ¿Cómo ganar dinero con Rogercoin? Cerrar interrogación en el monedero virtual de este portal. Tienes la oportunidad de de acceder a un bloque con 3000 satosis cada 5 minutos. Y para canjearlos necesitas acumular por lo menos 10000. Finalmente, podrás hacer transacciones con ellos mediante Coinbase. Su se puede decir que esta aplicación ha convertido el caminar en un juego para ganar dinero. Así como lees, por cada paso que das, irás acumulando monedas virtuales, las cuales posteriormente podrás redimir en servicios de entrenamiento, nutrición o equipos deportivos. Lo único que tienes que hacer es descargar la aplicación en Android para poder comenzar a jugar y ganar dinero virtual. ¿Cómo funciona este juego para ganar dinero? Primero deberás bajar la aplicación y permitir que ésta lleve un registro de tus pasos o tus actividades de running. Cada vez que des un paso o completes una actividad, recibirás monedas digitales a cambio. Así que no tienes nada que perder, pues ganarás dinero y estarás haciendo ejercicio. Punto, comienza a ganar dinero jugando videojuegos. Acabamos de compartirte una amplia selección de juegos para ganar dinero. Desde donde sea que te encuentres. Punto. Recuerda que existen muchas formas de tener éxito al jugar y que todas ameritan una inversión de tiempo y esfuerzo para destacarte como jugador. Punto, en definitiva, crearte un canal de Twitch o YouTube para compartir tus partidas o prestarle servicios de coaching a otros jugadores para que continúen enfocados en sus metas como Amers, son algo unas de las estrategias que puedes implementar para monetizar tu pasión punto aunque también deberías considerar la venta de productos físicos de tus juegos